Este trabajo continuo ¿no? que se realiza desde eh, la Dirección General de Acción Exterior para ayudar a las empresas eh, y a la ciudadanía navarra en general pues, a descubrir novedades y oportunidades en Europa y acompañarles en ese, en ese camino. La verdad es que la Comisión Europea pues, es el punto de referencia que nos marca hacia dónde debemos avanzar en ciencia y tecnología. Y, y el despliegue más relevante en este campo, pues obviamente es Horizonte Europa. Y por eso es un lujo contar hoy con la presencia de este plantel de expertos, tanto desde la comisión como desde CDT, que nos van a desgranar las distintas posibilidades que se abren eh, para las entidades navarras en las diferentes eh, misiones que se lanzan. Así que gracias por dedicarnos este tiempo. Thank you for your time and effort. Que Europa es la referencia hacia la que mirar, lo tenemos claro eh, desde Navarra y es que no nos vale con mirar a las regiones que tenemos justo al lado, ¿no? a nivel nacional. Eso ya no debe ser nuestro foco y tenemos que evolucionar para que nuestro conocimiento sea relevante pues, a nivel europeo. Y así lo reflejamos en nuestro plan de ciencia, tecnología e innovación de, que va del 21 al 25, ¿no? como comentaba, comentaba Sergio que está a puntito de ser aprobado por el Parlamento. Eh, antes de final de mes esperemos que esté ya aprobado. Y el objetivo estratégico que nos guía en este plan es posicionar a Navarra como referente europeo en IMAX de Masí, mediante el vínculo entre ciencia, industria, sociedad y administración. Este es el primer plan de ciencia que se lanza en Navarra al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, tenemos la ley Foral 15-2018, es decir, que desde 2018 tenemos ya una ley de ciencia y tecnología, una ley de ciencia que incluso tiene un compromiso presupuestario, por lo que es una ley de ciencia eh, avanzada con respecto a otras que, que podía haber ya en, en Navarra. Y este plan de ciencia, pues lógicamente se ha hecho bajo el marco de indicaciones que en ella ya se recogen. Y la primera característica eh, y principal... Eh, que tiene este plan de ciencia, pues yo diría que es la participación. Para su elaboración se ha contado, por descontado, que eh, con la participación de gobierno, puesto que somos quien, la, quien lo elaboramos, desde los diferentes departamentos con medidas activas en I+, D+, I, pero se ha contado también con las aportaciones de empresas, de asociaciones y, por supuesto, de los agentes del Sistema Navarro de Innovación, ¿no? del SINAI. Y la segunda característica principal, que tiene este plan de ciencia es su gobernanza. Eh, entendíamos que era importante que este plan fuera algo vivo, algo capaz de reaccionar y reorientarse para conseguir los objetivos que nos hemos marcado y para ello se ha dotado con herramientas que puedan tanto evaluar la eficacia de las medidas planteadas como eh, eh, tener referencia de cómo se están eh, eh, asumiendo por parte eh, del ecosistema Navarro estas medidas o si implican dificultades y también evaluación no solo de la ejecución sino del impacto que están teniendo. ¿no? Y a ve vez eh, se establecen unos órganos decisorios que a la vista de estos datos que se proporcionan eh, desde estas herramientas de seguimiento eh, se ha creado un observatorio de la innovación eh, que, que tiene esta misión como de los inputs de los eh, diferentes agentes del ecosistema en esta iniciativa de ecosistemas que son foros en los que eh, estamos todas eh, eh, las partes implicadas, pues se decide con esos datos en la mano y con esos inputs en la mano si las medidas que estamos tomando están teniendo el efecto que queríamos cuando las hemos eh, lanzado, si tiene alguna dificultad de absorción por parte del ecosistema o si a la vista de una nueva situación, fijaos en qué eh, momento más inestable estamos eh, con, con todo lo que sucede en Ucrania, con todo el problema energético, todavía eh, con COVID eh, flotando en el aire, pues eh, puede ser necesario ¿no? tener en cuenta nuevos inputs que cuando se ha elaborado el plan de ciencia no estuvieran y que es necesario recoger. ¿no? Pues con esta gobernanza y este seguimiento entendemos que somos capaces de dar eh, cabida a, a todas estas... Eh, eh, circunstancias y de plantear eh, las medidas de manera que sean lo más eficaces posible. Y por supuesto, el plan refleja la mirada puesta en Europa y se establecen objetivos de participación en programas eh, europeos, eh, programas europeos que son un aliado fundamental ¿no? para cumplir estos objetivos eh, que nos proponemos de ser referente en Europa y para impulsar en general nuestro, nuestro territorio. Queremos que se superen las cifras actuales en lo que se refiere a participación de entidades navarras, tanto en número eh, de participaciones, con especial hincapié, por supuesto, en lo que son los agentes del sistema navarro de innovación en el SINAI, como del retorno obtenido eh, eh, de estos programas europeos. Tenemos que hacer más, sí, pero tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que caminar hacia la excelencia si queremos ser un referente real en Europa. Para conseguir eh, todo esto en el plan se han identificado cuatro áreas prioritarias, generación de conocimiento, cooperación y transferencia, promoción de la I de más y empresarial e impulso a nuevas empresas de base tecnológica ¿no? eh, y orientar el modelo eh, industrial que tenemos en, en Navarra. Y como ejemplo del foco europeo que impregna todo el plan, pues por ejemplo en el área de generación del conocimiento hay todo un bloque dedicado a internacionalización. Muy enfocado desde la perspectiva del talento, ya que entendemos que lo esencial son construir redes, redes que hagan eh, fluir el conocimiento eh, y, por lo tanto, eh, creemos que lo importante es establecer redes que estén basadas en talento. Y se incluyen medidas pues, como la promoción de estancias internacionales de personal investigación eh, del Sistema Navarro de Innovación. Facilitar la participación de los agentes en los diferentes eh, programas, así como de las empresas en el programa Horizonte Europa y ayudar eh, a, a realizar estancias de investigador extranjero eh, en Navarra que pueda hacer fluir ese conocimiento, capacitarnos y llegar a esa excelencia que, que queremos. Eh, pues nada más por mi parte, me despido ya teniendo en mente la importancia de las herramientas que se despliegan desde la Comisión Europea para el avance de, de los territorios y que deja patente ¿no? el interés de las ponencias que vamos a escuchar a continuación, cada una desde esa perspectiva de cada una de esas grandes misiones que plantea Europa, grandes misiones que también marcan el contenido del Plan de Ciencia y Tecnología y que, como os digo, espero que ya para finales de mes lo tengamos ya aprobado por Parlamento. Nada más, gracias a todas y a todas. Es que ricasco, thank you all. Pasamos entonces a, a Guillermo Álvarez, jefe del Departamento de Retos Sociales de CEDETI, que nos va a dar el contexto de las misiones. Muy bien, muchas, muchas gracias Ana, eh, encantado de estar aquí con vosotros y por supuesto gracias al, al, al gobierno de Navarra por invitarnos a, hacer, a participar en esta, en esta jornada eh, de, de mucho interés evidentemente para, para, para, muchas, para muchas personas. Eh, voy a compartir mi eh, pantalla Entiendo que ahora se ve. Me toca a mí hacer una exposición general sobre, eh, sobre el entorno global de las, de, las misiones, eh, de las misiones europeas y cómo ese entorno eh, va más allá de Horizonte Europa. Eh, esto es, una, esto es una, una realidad desde la definición que se hizo desde, desde Horizonte Europa, de, o sea, desde la creación de las, de las misiones, que las misiones no se tenían que solo circunscribir a, a la parte a la parte más eh, ligada a la investigación, a la innovación, eh, pero que sí que debían partir de ese, de ese, de ese, de ese programa. Eh, el tema es que, eh, como estamos todavía en una etapa bastante eh, primeriza del bastante inicial del, del, eh, del desarrollo de las misiones, pues la mayoría de las acciones y las actividades parten, son ahora mismo eh, desde eh, Horizonte Europa. Lo primero que tenemos que de alguna manera definir es qué es una misión. Y parece una perogrullada, pero no es nada sencillo. Eh, de hecho, eh, eh, bueno, hay unas cuantas eh, definiciones y al menos todas tienen unos elementos comunes que son estos que os, he puesto, eh, que os he puesto aquí. Tienen que tener una clara direccionalidad, unos objetivos ambiciosos y medibles, una dimensión temporal eh, definida, eh, tienen que ser inspiracionales, eh, tienen que ser. Eh, todo un, un reto para la, para, la, para la sociedad en general y sobre todo ese aspecto importante que deben tener ese impacto claro en la, en la sociedad directamente. No puede ser algo que se desarrolle de espaldas a las inquietudes de la sociedad general, de la sociedad europea en general en este, en este caso. En su desarrollo básicamente hay definidas eh, estas tres eh, partes. Una de preparación eh, 2021-2023, y aquí estoy siendo muy... Eh, muy optimista porque en realidad la preparación de las misiones como veremos ahora es mucho muy anterior a, la, a, a este 2021. Eh, un despliegue entre 2024 y 2027 y una consolidación más allá de 2028-2030. Como veis esto ya no encaja con el horizonte temporal de Horizonte Europa, con lo cual pues ya podemos tener esta conclusión, una prueba más de que estas, estas misiones no son solo eh, algo que deba eh, circunscribirse al entorno de, de Horizonte Europa. Un calendario, poniendo esto en, en, en estas fechas en, en, en un calendario de, directamente, pues sería, sería este. Eh, esa fase de, de preparación que, como os decía, eh, primeriza desde 2020 hasta la actualidad, un poquito, más, un poquito antes, porque las primeras convocatorias ya se lanzaron, y luego una, una parte de implementación que, eh, bueno, en la que estamos ahora eh, inmersos y que terminará pues, dentro de todavía bastante, bastante tiempo. Mirando un poco atrás e intentando ver de dónde vienen estos pues, estas estas misiones, la primera eh, mención eh, oficial que tenemos de estas misiones fue el, el informe LAMI que se publicó en julio de 2017, ha llovido ya desde julio de 2017, de aquí mi mi reflexión anterior de que esto no es no viene solo de, no empieza en 2020 sino que empezó muy anteriormente bueno pues ese informe eh, la mía en la lab fab up, eh, en su punto 5 ya hablaba de estas eh, de, esta, de, de una aproximación eh, en forma de misiones para el, para el, para el futuro, de, para el futuro eh, europeo Siguiendo con el desarrollo, en esa época se empezaba a discutir eh, cómo debería ser el, el, el Horizonte Europa. Bueno, pues en marzo de 2019, en el acuerdo que se llevó a cargo, el primer acuerdo que, que, se, que se firmó entre el, el Parlamento, la Comisión y el, y el Consejo, pues ya, estaba, ya había una definición de misiones en ese reglamento, lo que después se convertiría en el reglamento de, del programa Marco, del programa Horizonte Europa, que es esta definición que os pongo aquí, que encaja, como veis, bastante en lo que os había, había dicho objetivo medible, impacto en la sociedad y relevante de, para una parte importante de la, de la, de la población. Y en concreto, en cuando se aprobó este, este, esta misión, bueno, estas, este, este reglamento, pues ya se marcaban unas ciertas características que debían tener las misiones dentro de Horizonte Europa. Iban a estar circunscritas al Pilar 2 como máximo el 10% del pilar del presupuesto de ese Pilar 2, y no más tarde, en 2023, se debería hacer una, una, una revisión. Aquello nos parecía cuando se aprobó esto como la frontera del tiempo, que el vez de saber dónde estamos en 2023, pero esto se avecina eh, de una manera muy eh, rápida, con lo cual ya estamos pensando en cómo se va a hacer esta, esta revisión, cómo se debe hacer esta revisión de, 2000, eh, de 2023. Y aunque las misiones... Eh, se programan dentro del Pilar 2, no solo afectarán al Pilar 2 de Horizonte no, Europa, hay todos los pilares de todo el resto del programa también, de alguna manera, eh, colaborarán en el desarrollo de estas, de estas misiones. Como veis, las misiones son un animal ciertamente escurridizo, no están ni en aquí ni allí, sino que es una, una dimensión un poco más grande que es difícil de encasillar en, la, en lo que estamos auto, eh, acostumbrados a hacer en las en, en, en los programas de investigación e innovación. En julio de 2019, seguimos avanzando en esta, en esta línea temporal, se definieron cuáles eran los ámbitos en, las, en, en los que se debían definir esas misiones, se definieron las áreas de las misiones, no las misiones sí sino las áreas en las misiones y se definió también lo que se llamó el... el, el el board de cada uno de ellos, la, el grupo de expertos que debía, de alguna manera, pilotar eh, el, la creación y, el, y, y, y la definición de estas, de estas misiones en, este primer, en esta primera fase y que ese board, en sucesivas eh, renovaciones de los miembros, pues tendrá que hacer el seguimiento también eh, de, de cómo van las, las, esas eh, actividades. Eh, además, se definieron esos cinco, esas cinco personas que, tengo, que, que os he puesto ahí, que son las los cinco presidentes de cada uno de los de los, de los grupos de expertos. Eh, los pongo porque lo que quiero también dar es una dimensión, eh, una idea de que, eh, como veis, no son exclusivamente y no tienen por qué ser personas exclusivamente ligadas a la investigación a la innovación. Son, en los boards ha habido eh, perfiles de, de, de personas muy diferentes, eh, desde divulgadores científicos hasta investigadores, por supuesto, eh, también ha habido eh, políticos, en fin, se pretende llegar a toda la, a toda la sociedad de una manera, de una manera amplia. En 2021, en septiembre de 2021, se publicó eh, a través de una comunicación de, de la comisión eh, cuáles eran las misiones de cada una de las áreas eh, que se habían definido. Esas cinco áreas que eran adaptación al cambio climático, eh, salud de los océanos, ciudades inteligentes, cáncer y salud del suelo y los alimentos, pues dentro de cada una de esas cinco áreas se definió una, un, un, un reto, una misión, qué es lo que queremos conseguir y para cuándo queremos conseguir. Y es esa, son esas definiciones que os pongo ahí, los títulos y un poquito una explicación de lo que, de lo que se pretende conseguir en cada una de ellas. Como se va a explicar eh, cada misión después eh, detenidamente, pues entiendo que eh, los expertos entrarán en cada una de ellas eh, eh, más, eh, de una manera más, más estricta. Eh, y ya llegamos a esta parte de implementación que, como decía, empezaba en 2021. Esa parte de implementación en esta primera fase está muy ligada a Horizonte Europa. Eh, se definieron en los primeros programas de trabajo 2021-2022. Ya había una parte dedicada exclusivamente a las, a, las, a las misiones, que es una parte de la, de la parte general del programa de trabajo. Eh, en 2021 se aprobaron unas acciones preparatorias, en pues sí, todavía seguimos, estamos empezando a implementar pero todavía se sigue de alguna manera definiendo qué es lo que se tiene, eh, lo que, se tiene que, que hacer y lo que se hizo es, bueno, eh, en septiembre de 2021 además aprobar ya a, a través de, de esta, a la propuesta de los, de los boards de cada una de las misiones y, y el en, en cooperación con la comisión, se aprobó un plan de implementación para cada una de las misiones. Es decir, ya está claro eh, cuál es el camino que tenemos que seguir, eh, cuál es la hoja de ruta que hay que seguir para conseguir que esas misiones sean, eh, sean eh, exitosas. ¿vale? En esos planes de, de, de implementación pues, se pueden encontrar eh, los, los objetivos, el desarrollo temporal, ciertos presupuestos, la gobernanza, sinergia con otros instrumentos, cómo se tiene que hacer el seguimiento y cómo se pretende hacer llegar los resultados, lo que se desarrolle, lo que se vaya eh, consiguiendo dentro de estas de misiones, cómo se pretende que eso llegue a la sociedad eh, eh, en general. Eh, más adelante se remodeló el, el programa de trabajo 2021 y eh, hace nada se publicó el programa de trabajo, la parte del programa de trabajo 2022, que se publicó en, en abril de este, de este año y eh, bueno, pues ya se han podido hacer eh, ciertos infodays eh, dando divulgación a qué, es, qué hay dentro de esas convocatorias, al ser convocatorias de Horizonte Europa, son se buscan proyectos de investigación e innovación, como no podía ser de otra manera, y ya se han realizado estos, estos infodays por parte de la comisión y por parte de, de, de CDETI, de hecho lo tengo señalado aquí porque eh, fue ayer mismo cuando hicimos esta, esta, esta jornada de difusión de las eh, oportunidades de financiación de proyectos de investigación e innovación eh, cercanos a las, a las misiones en el Programa de Trabajo 2022. También os puedo decir que el programa de trabajo 2023-2024 está en discusión, no está publicado todavía, la previsión es que se publique eh, para ya para final del otoño, noviembre, diciembre de, de 2022, se publicarán las opciones, las posibilidades, las oportunidades de financiación eh, de, de proyectos de investigación e innovación en el de Europa ligados a las misiones para los próximos eh, dos años. ¿vale? Esa es el, la, la velocidad habitual de desarrollo de los, de los programas de trabajo. Pero quiero terminar eh, dando una idea clara de lo que es esto. Eh, las misiones no es exclusivamente una... Uh, iniciativa de Horizonte Europa. Pier, pa parte de Horizonte Europa sí, pero lo que pre se pretende es un alcance mucho mayor que la investigación y la innovación. Y para conseguir ese alcance, desde luego que en algún momento se tendrán que implicar otros, otros actividades, otras actividades, otros fondos, otras uh, otras prioridades, tendrán que implicarse en, en, en, en el desarrollo de estas, de estas misiones. Ahora mismo, al estar en una fase preliminar, quizá bueno, pues todavía podemos pensar que el grueso sigue en el horizonte de Europa y esas oportunidades seguirán llegando. Pero eh, si estas misiones tienen que tener éxito, desde luego que mucha más gente va a tenerse que ver implicada y mucha más gente tanto a nivel europeo como a nivel nacional y como a nivel regional. Esto es algo que va, que va a llegar. Se nos, se nos va a pedir a todas las administraciones eh, que en algún momento dediquemos esfuerzos específicos a desarrollar o a seguir desarrollando lo que se vaya creando dentro de estas, de estas misiones. En este momento, la, el grueso sigue siendo Horizonte Europa, pero ya vemos eh, que se pretende que se están consiguiendo eh, aportaciones de otros, de otros, de otros fondos como el, como el Digital Europe o como el Innovation Fund que tienen prevista empezar sus aportaciones de manera, de manera inmediata y eso no se va a quedar ahí. En un futuro, de aquí a, a mucho tiempo, porque ya hemos visto que, que las misiones eh, son de desarrollo largo, pues veremos más aportaciones de, otros, de, otros, de otras partes. Eh, no quería terminar sin, eh, bueno, esta es la, nuestra última diapositiva de, de Cedeti siempre, eh, para todo lo relativo a Horizonte Europa ligado o no a las misiones, desde luego que los, todos los participantes españoles pueden contar con los servicios que ofrecemos desde CEDETI desde, desde, hace, desde hace mucho tiempo, nuestros puntos nacionales de contacto, eh, nuestros representantes en los comités, somos representantes en los grupos específicos de las misiones dentro del comité estratégico, eh, con lo cual eh, cualquier participante que tenga alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hay en Horizonte Europa sobre las misiones se puede acercar a nosotros por nuestros métodos eh, habituales. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por este repaso tan bueno como siempre. Y ahora pasamos a la, a la sección de las misiones. Hemos tenido eh, bueno, un cambio de última hora porque eh, Joana Adrec, que iba a contarnos la misión cáncer, eh, se ha puesto enferma y no va a poder estar. Entonces, eh, tenemos un representante de cada una de las eh, otras cuatro misiones y cada uno de ellos nos va a, a presentar brevemente la misión y las oportunidades de financiación. Empezamos con la misión sobre adaptación al cambio climático y contamos... Con Johannes Klumpers, eh, experto de la eh, Dirección General Clima de la Comisión Europea, y además eh, responsable del secretariado eh, de eh, la misión de esta misión. Adelante, Johannes, bienvenido. Muy buenos días. Pido disculpas porque mi español no es lo suficientemente bueno para hacer esta presentación, así que me he obligado a utilizar la interpretación simultánea, que por, lo siento, que por cierto está yendo muy bien. He entendido muy bien toda la información de Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo, por esa presentación, porque ha sido muy rica y de hecho me voy a referir a muchas de las cosas que tú has mencionado. Me gustaría compartir mi pantalla, pero si lo hago, dejarán de compartir su pantalla al resto de personas. Espero que, que esté bien. Sí, no pasa nada. De acuerdo. Entonces paso a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Se puede ver? ¿Lo puede ver todo el mundo? Sí, está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues yo voy a hablar sobre la adaptación al cambio climático, sobre esta misión, que es una misión importante, por lo que tengo entendido, en España. Ahora mismo eh, se está prestando mucha atención a este tema. Hace un par de meses estuve presente en una reunión en España, con un grupo que lidera el CDTI y bueno me dieron la bienvenida para, para esta reunión y vi que era un tema de lo más relevante en España y por lo tanto me consta que así es. Esta misión de adaptación al cambio climático cuenta con tres objetivos de alto nivel. que son aplicables a todas las regiones europeas. El objetivo es que entiendan mejor los riesgos climáticos a los que se enfrentan y se puedan preparar de cara a la gestión de esos riesgos. Quizá esto es algo que no necesiten ya, todas las regiones europeas, porque sabemos que hay algunas, unas cuantas regiones que conocen muy bien sus riesgos y que saben perfectamente para lo que se tienen que preparar. Por lo tanto, esas regiones que ya han alcanzado ese nivel de preparación eh, entrarían más bien en el segundo y tercer objetivo. El segundo es eh, contribuir a esa aceleración a esa, de esa transición de cara al futuro y esto pretendemos hacerlo proporcionando apoyo a al menos 150 comunidades y regiones en el diseño de hojas de ruta y de visiones sobre la resiliencia climática. Esas hojas de ruta pueden incluir todo lo que una determinada región necesite para transformarse en una región mucho más resiliente. Pueden ser... Eh, acciones de subvenciones, pueden ser acciones ciudadanas, puede ser planificación del uso del suelo, proyectos con otras regiones, etcétera Y esperamos que por lo menos la mitad de esas regiones participen en proyectos de demostración de cómo se puede producir esa transformación, que participen en actividades de demostración a gran escala para demostrar de una manera clara lo que realmente implica, lo que significa transformar una región o adaptar una región al cambio climático. Las áreas de innovación son las que tenemos en pantalla. Tenemos cuatro áreas. Temáticas, por así decirlo, a través de una serie de eh, convocatorias proporcionaremos eh, ayuda para eh, generar la infraestructura crítica para la resiliencia frente al cambio climático. Otra área será el bienestar y la salud, el uso de la tierra y los sistemas alimentarios y la gestión hídrica. Estas serían las cuatro áreas temáticas. Y en todas ellas, en la medida en que sea posible, daremos prioridad a soluciones basadas en la naturaleza. No será posible en todos los casos, somos plenamente conscientes de ello, pero queremos dejarlo muy claro. Si existen eh, métodos alternativos, por ejemplo, en lo que a la gestión hídrica se refiere, la mayor parte de esos recursos deberán ser soluciones basadas en la naturaleza, por una serie de razones por ejemplo, suelen tener, suelen presentar eh, co-beneficios en muchos otros objetivos, como puede ser el del uso del suelo. Y además son soluciones que suelen no causar daños. Y por eso daremos prioridad a esas soluciones basadas en la naturaleza. Y después hay áreas eh, de innovación transversales que sería la gestión de datos y el conocimiento, no solamente la creación de nuevos conocimientos o de nuevos datos para las misiones, sino que también será el poner a disposición ese conocimiento, esos datos, para las regiones, ponerlos a su disposición, al personal de, los, de las administraciones, de los municipios, que quizá no estén tan acostumbrados a eh, manejar estos datos o este tipo de modelos. Y por lo tanto, queremos, queremos llegar a esos expertos y expertas y a los propios profesionales que están sobre el terreno, que están en, en los municipios, en las regiones. Y para ellos se van a desarrollar una serie de herramientas pero como digo, el objetivo, el, el público objetivo no serán la comunidad científica, sino las autoridades, las administraciones y los y las profesionales. También vamos a centrarnos en la interacción entre los diferentes gobiernos, autoridades locales y la ciudadanía. Y aquí es donde entra también el cambio de comportamientos, el cambio conductual. Y aquí no estamos hablando solamente del ciudadano o la ciudadana de a pie, sino que hay muchos ejemplos, también en España, en que se dan eh, iniciativas ciudadanas que demuestran que la ciudadanía, que hay gente que está, está preparada para, para luchar, para cambiar, y que el freno viene de parte de las administraciones. Por lo tanto, es algo bidireccional. Cuando hablamos de comportamientos, no solamente nos referimos a la ciudadanía, sino también a los gobiernos, a las autoridades locales y a cómo interactúan con la ciudadanía, con el tejido empresarial, con el mundo de la agricultura, etcétera. Y el impacto en los sistemas económicos locales es algo también muy importante. Y es que el impacto climático es de tal magnitud que los sistemas económicos locales se ven amenazados en, en muchos casos. Se van a ver amenazados si siguen funcionando, si siguen trabajando como lo han hecho hasta la fecha. En base a nuestra invitación a la firma de la carta a las regiones, entraré en más detalle en unos instantes, ha habido regiones, nos ha constado que algunas regiones han respondido a esa invitación, han reinado una encuesta, y en esa encuesta hemos visto que hay bastantes regiones en las que existe una cierta preocupación de que actividades locales que son muy importantes para la economía local ahora mismo se vean amenazadas. Se ven amenazadas por el cambio climático, ya sea el turismo, ya sea la agricultura. Por lo tanto, es un aspecto importante y los recursos eh, económicos, los recursos y, y, y la economía en sí es muy, muy importante. En Europa a veces eh, nos cuesta combinar las diferentes opciones. Es una misión también que tenemos en la Comisión Europea. Se nos ha pedido en varias ocasiones porque tenemos diferentes grupos, diferentes iniciativas con diferentes normas y a veces es difícil combinarlas con programas de gestión directa. Y luego también, por supuesto, hay financiación nacional. Entonces, las regiones necesitan una arquitectura eh, financiera para hacer el mejor uso de todos los fondos disponibles, así que esta es un área en la que también esperamos poder aportar ayuda a lo largo de la misión. Uh, me, Klumpers, uh, disculpe, uh, señor Klumpers. ¿Hay algún problema en su pantalla vemos una serie de cuadros negros por qué no compartimos nosotros su presentación en vez de hacerlo usted mismo y así nos, simplemente nos pide que pasemos de diapositiva de acuerdo si lo prefieren hacer así eh, por mi parte no hay problema entonces dejo de compartir Sí, no se preocupe lo puedo hacer yo mismo gracias puedo continuar Is that you now, uh, yeah. Ahora lo está compartiendo usted, ¿verdad? Sí. De acuerdo, Qué rápido. Bien. Esto ya lo ha presentado, lo ha introducido Guillermo, simplemente a modo de recordatorio. Las misiones tienen una perspectiva, un enfoque de largo plazo. La adaptación, por supuesto, va mucho más allá de 10 años. Eso está claro. Pero tener iniciativas en la Comisión Europea con eh, plazos eh, de una década, con, con un ámbito temporal de 10 años, no es tan frecuente. Y tenemos que... Por ejemplo, si pensamos en las últimas convocatorias del programa, serán en 2027. Por lo tanto, habrá proyectos que empezarán ese año y que se implementarán hasta 2030 y esperamos que para 2030 esos proyectos hayan eh, brindado una serie de resultados interesantes. Por lo tanto, eh, esa es la perspectiva que tenemos ahora mismo, una perspectiva de 10 años hasta 2030 y esperamos que en este proyecto, que en este periodo, en esta década podamos eh, eh, colaborar de manera muy intensa con muchas regiones europeas y ser eh, partners, ser eh, socios en su, en su transformación. Nuestra misión se centra en las regiones. Y cuando digo regiones, no me estoy necesariamente refiriendo a cómo entendemos, eh, o cómo siempre se ha entendido la palabra región. Porque hay muchas... Eh, colaboraciones o responsabilidades compartidas entre diferentes estados miembros. Hay países con regiones grandes, como por ejemplo España, donde hay mucha responsabilidad a nivel nacional también. En la mayoría de países hay mucha responsabilidad también a nivel municipal. Por eso nuestra noción de la palabra región es muy amplia. NOTS 1, 2 y 3 son eh, regiones, lo consideramos regiones, por supuesto, pero la no, nuestra noción de región también incluye a los municipios. Hay muchos países en los que los municipios asumen y tienen una gran responsabilidad. ¿Y ¿En qué se traduce nuestro apoyo? Pues tenemos dos vías principalmente. Ahora mismo, la vía más visible es el proyecto... Eh, o las, las becas de Proyecto Horizonte Europa con una serie de convocatorias que invitan a consorcios a eh, remitir sus propuestas y los ganadores reciben unos fondos importantes. En nuestras convocatorias tratamos de abordar o de, de dirigirnos a regiones muy concretas. Tenemos un par de convocatorias que están muy enfocadas a la comunidad eh, investigadora, pero otras muchas eh, pretenden generar consorcios que sean una mezcla entre regiones e investigadores e investigadoras. Voy a dar algunos ejemplos más tarde. Esa sería una vía. Otra vía sería la plataforma de implementación de emisión, que todavía no existe, que entrará en juego eh, a principios de 2023. Provide... Y que también proporciona una serie de servicios a las regiones. Por eso también hemos lanzado la carta de la que hablaré enseguida y las signatarias de esa carta podrán aprovechar esos servicios de la plataforma MIP. También aprovecharemos las competencias y los servicios ya existentes que ofrece el Centro de Investigación Conjunta, el JRC, que ha empezado ahora mismo una actividad con 63 regiones europeas con miras a las estrategias de especialización inteligente y cómo pueden funcionar para contribuir a la adaptación al cambio climático. Después, también aprovecharemos la página web Climate Adapt, de la Agencia Ambiental Europea, la EEA, que será la ventana, digamos, de la misión. Por lo tanto, todas las iniciativas, los proyectos y los resultados se pondrán a disposición en esta página web, estarán disponibles en la página web de Climate Adapt con una sección específica que se creará para la misión. Hay otras iniciativas que no están en la diapositiva. Por ejemplo, ahora mismo estamos colaborando muy estrechamente con el programa Live cuando hay Info Days, cuando hay jornadas eh, informativas. Presentamos la misión y también hay una muy buena eh, coherencia entre los objetivos de la misión y parte de los objetivos de los programas Live. Así que cada vez los entregaremos mucho más y colaboraremos con la Plataforma de Implementación de Misión. En algunos casos, también colaboraremos con el Programa de Europa Digital, que hay aspectos relacionados con iniciativas de modelado, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo el Programa de Trabajo para 2021, todas estas convocatorias ya se han cerrado, ya se ha llevado a cabo la evaluación, pero en el caso de Navarra, me gustaría que conociesen estos dos objetivos que hay en la parte superior de la tabla, el desarrollo de evaluaciones de riesgo del cambio climático en, en regiones europeas y el segundo que es eh, apoyo a las regiones para desarrollar eh, hojas de ruta hacia la resiliencia climática. Tienen unas convocatorias con unos fondos que se llaman Cascada y me gustaría aprovechar esta oportunidad para que los conociesen un poco mejor. ¿Qué significa? A raíz de estas convocatorias, en estos dos temas habrá un consorcio que resultará electo, resultará seleccionado y ese consorcio proporcionará apoyo a las regiones para, por una parte, regionalizar lo, las evaluaciones de riesgo del cambio climático y, por otro lado, para, eh, en el caso de la segunda... El segundo proyecto, programar su camino hacia la resiliencia. Perdona que le interrupte, Johannes, pero tendrá que terminar en un minuto. Nos queda un minuto, aproximadamente uno o dos minutos, para que el resto de ponentes tengan tiempo para hacer sus presentaciones. De acuerdo, entonces eh, presentaré una única diapositiva más, pero déjenme decir que en este en estos eh, dos casos, a principios de 2023, estos dos consorcios que resulten seleccionados eh, abrirán también eh, convocatorias ah, para que las diferentes regiones puedan eh, postularse. Hay unos 100.000 euros de, de fondos cascada y bueno, aunque ya se ha cerrado la convocatoria, mm poco más adelante, a principios de 2023 se lanzarán las invitaciones a las regiones, a las propias regiones. Siguiente diapositiva, siguiente, siguiente, siguiente. Vale, esta está bien. Esta es la última diapositiva. El 7 de junio celebramos un foro de emisión, va a ser un evento anual, un elemento de gobernanza de nuestra misión. Cada año eh, pararemos para evaluar lo que ha funcionado lo que no ha funcionado, si hay que reorientar la misión, y este primer evento que celebramos el 7 de junio fue el foro inaugural de nuestra misión, y en él Anunciamos lo, las primeras 180 signatarias que han firmado la carta de la misión. Y aquí, en el caso de España, vemos que tenemos bastantes regiones que ya están presentes, que han sido signatarias. E incluso pasado el 7 de junio se han unido más regiones españolas. Y si vemos la población que representan estas regiones, yo diría que España y Dinamarca son los dos países con una mayor cobertura de población, lo cual es fantástico, es maravilloso y que es fantástico ver que ha generado tanto interés en España, en Dinamarca, pero también en países como Polonia, Portugal o Francia. Por lo tanto, cada vez vemos más solicitudes, eh, pasado incluso el 7 de junio, así que se hará un segundo anuncio con más eh, regiones signatarias en septiembre. Tenemos otra categoría llamada Friends of the Mission, amigos de la misión, son entidades que no son territoriales, que no tienen eh, responsabilidades eh, con respecto a la adaptación climática, pero que sí que contribuyen a ella. Son organizaciones eh, ciudadanas, ONGs, empresas... Y en este foro ya anunciamos 17, pero seguimos eh, recibiendo más interés de otras organizaciones en esta categoría. Bueno, me han dicho que tenía que ir terminando. Siento haberme atrasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Johannes. Ha sido una presentación de lo más clara e interesante. Oradora en el panel de las misiones que es Carmen Vela, miembro del, del board de la misión sobre la salud del suelo y los alimentos. Adelante, Carmen. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros, eh, de hablar de la misión en la que he trabajado. Ya soy ex miembro del BOAR. Esperemos que el nuevo BOAR esté ya, tiene que estar en, en muy poco tiempo. Y, y, pero lo que soy es una fans enorme de este concepto de misiones, con lo cual, hablar de la que yo he participado y escuchar a todas las demás es, es muy, muy agradable. Además, eh, supongo que sin propósito, pero os lo agradezco, habéis elegido el 17 de junio, el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía, para que yo hable de la misión de la salud del suelo y de la alimentación, con lo cual todavía más contenta. ¿Podéis empezar con la presentación? Me la ibais a pasar vosotros. Muy bien, muchas gracias. Eh, primero, como veis, eh, no le he copiado la presentación a Johannes, no me ha dado tiempo. Eh, con Johannes nos hemos visto mucho por Bruselas, en diferentes etapas profesionales de ambos, eh, pero no me ha dado tiempo, eh, tampoco tiempo de copiar. Esto es simplemente la señal de ese criterio de armonización que quiere cubrir las cinco misiones y que también en la escenografía la, la, lo ponemos. En la siguiente diapositiva. Eh, bueno, pasaré rápido porque con la presentación de Guillermo y también la de Johannes, esto está muy visto, pero por encuadrar esta misión, las misiones se encuadraron en el Pilar 2 y era aquello que decíamos, van a ser el 10% del presupuesto y todos deseábamos que el Pilar 2 tuviera mucho presupuesto. La siguiente, tampoco nos quejamos, ¿eh? no ha estado mal. Eh, una misión, y, y ya se ha insistido, es algo, algo diferente, yo quiero volver a enfatizarlo aquí, una misión es un proyecto de investigación, pero es más que un proyecto de investigación. ¿eh? Es un proyecto que tiene un objetivo muy claro, que es servir a los ciudadanos, servir a la sociedad y no solo trabajar para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. Por eso necesitamos objetivos que sean inspiracionales, que sean medibles y que tengan impacto. Que nuestros ciudadanos sientan que los investigadores, que la investigación esté perfectamente... Eh, dedicada a trabajar con ellos y para ellos. Siguiente diapositiva, pues sí, por favor. Con este criterio, y, y pude trabajar en primera persona en la primera definición de las misiones con el comisario Moedas y con la profesora Mariana Machucato, eh, se eligieron estas cinco misiones y también tuve la fortuna de formar parte del Board, del primer Board que ha sido un poquito extendido en el tiempo, pues por causas que todos podéis imaginar, como la pandemia, y que también nos ha causado mucha distorsión al no poder encontrarnos y hacer las reuniones y el trabajo como hubiéramos eh, querido, pero creo que el trabajo ha sido excelente, un poquito menos grato, en el sentido de que hemos podido visitar menos los sitios donde queríamos ir a trabajar y encontrarnos con más frecuencia, pero creo que ha sido un buen trabajo. ¿Eh? Esta misión sobre el suelo, para Europa, una misión para mejorar el suelo para Europa, como decía nuestro chair, Sis eh, Vernon, era la madre de todas las misiones, ¿eh? porque sobre ella descansa todo lo demás. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Vamos a la siguiente, porque esta es un poquito resumen. Eh, la idea es eh, ¿por, qué, por qué esta misión es importante, ¿no?, pues si no hubiera suficientes razones, yo creo que, que tenemos que saber es que muchas cosas, si no todas, en la tierra dependen de, de la calidad de nuestro suelo. Son la base de la nutrición y de la seguridad alimentaria, son el soporte del ecosistema donde forman parte el agua, la biodiversidad, e eh, incluso la, la, la actividad cultural de, de, sobre, sobre nuestro terreno. ¿no? Eh, esta, esta parte... Eh, también es importante eh, que forma parte de este Green Deal en el que Europa se ha comprometido y que más vale que nos comprometamos todos y de manera rápida, porque si no los 40 grados que vamos teniendo estos días también nos van a acompañar durante largo tiempo. ¿eh? Si estas fueran pocos razones, el suelo es escaso y no es renovable. No tenemos un plan B. ¿eh? Se tarda cientos de años en generar un centímetro de suelo bueno, de suelo de calidad, y, y en unos poquitos, casi minutos, ¿eh? pero si no años somos capaces de destruirlo. Y por si esto fuera poco, entre el 60 y el 70% de los suelos en Europa son suelos que podríamos llamar no saludables. Es decir, el panorama no es nada halagüeño, seremos capaces de revertirlo, pero nos tenemos que poner a la tarea ya. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué tenemos que actuar rápido? porque no tenemos un plan B. ¿Eh? Y porque los datos eh, no nos ayudan mucho. Tenemos en Europa casi 3 millones de sitios potenciales contaminados. ¿Eh? Y, y solamente el 24% está, está en inventario. Entre el 65 y el 75% de nuestros suelos agrícolas eh, tienen problemas serios, tienen problemas de agua, de eutrofización, están afectando a la diversidad entre el 65 y el 75, recuerden ustedes el número. Eh, estamos perdiendo carbono a un ratio de 0,5% por años. El 24% de nuestras tierras tienen erosión, una erosión importante. Eh, si, si la erosión es importante, imagínese usted la desertificación. El 25% de las tierras tienen un riesgo o alto o muy alto particularmente el sur, pero también el centro y el este de Europa y particularmente nuestro país. Creo que esto es bastante, bastante obvio. ¿no? Y estos costes que están asociados a la degradación del suelo tienen un coste, un impacto económico enorme que no debemos de permitirlo porque esos recursos estaría muy bien que los pudiéramos utilizar en otras cosas que son muy, muy, nos harían mucha falta. ¿no? Son 50 billones por año. A todo esto le añadimos que el cambio climático, como bien se ha comentado con anterioridad, lejos de ayudar, lejos de prestar soluciones, acelera el proceso de la degradación del suelo. Siguiente diapositiva, por favor. En este, en este panorama ¿eh? y dentro de esta misión se pensó qué es lo que tenemos que hacer, ¿eh? cuál es el valor añadido de esta misión para, para Europa. ¿eh? Y el valor añadido de esta misión tiene que ser esta nueva aproximación a la investigación. No podemos ni debemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. Hay que coordinar los instrumentos, hay que poner en línea y armonizar horizonte Europa, pero todo lo que hacen los Estados miembros a, a su propio nivel. Tenemos que movilizar a todos los sectores. Esto no se soluciona con que nuestros investigadores hagan un excelente trabajo en sus laboratorios. Necesitamos involucrar a granjeros, necesitamos involucrar a las personas que diseñan los territorios, necesitamos los que trabajan en los bosques, necesitamos a los ciudadanos que viven cerca y a los que viven lejos, es decir, los necesitamos todos. Por tanto, necesitábamos tener un nuevo espacio, un nuevo marco para proteger el suelo y no solo protegerlo, sino también restaurarlo. Hemos de recuperar los problemas que tenemos ahora mismo en nuestros, en nuestros suelos la siguiente diapositiva. Nuestra misión, como ya hemos dicho, no es algo que ocurre espontáneamente y lejos de toda coordinación, sino está muy integrado en otras iniciativas de la Unión Europea que conforman ese conjunto del Green Deal, como es de, de, de la granja a la mesa, la estrategia europea de biodiversidad, la estrategia de, de adaptación al cambio climático… No les voy a listar todas, pero todas estas estrategias que están, más algunas de las misiones. No olvidemos que todas las misiones están extremadamente interconectadas. tiene que darse soporte unas a otras y, y, y ser convergentes. ¿eh? y Ese es uno de los objetivos también fundamentales, digamos, del programa, del programa Misiones. La siguiente, por favor. Como, como ya se ha comentado, el esquema sobre el que hemos trabajado empezamos a trabajar en septiembre del 2019 eh, éramos entonces un poquito naif y muy felices no sabíamos la que se nos avecinaba después eh, y en el otro, con un poquito de, de más trabajo los, los teams los zoom fueron nuestro elemento de trabajo porque tan pronto como en marzo eh, nuestras reuniones presenciales visitas congresos y reuniones quedaron suspendidas eh, Creo que se hizo un buen trabajo, el, la misión, ha comentado Guillermo, no necesariamente eran solo científicos, éramos un colectivo de personas que nos unía una cosa, un enorme entusiasmo por trabajar en este nuevo concepto y un gran respeto ¿eh? hacia los suelos, hacia las tierras y mucha consciencia sobre la necesidad de trabajar y trabajar ya. ¿Eh? El, el protocolo que se siguió en septiembre del año 2020 se, se hace la recomendación se hace el documento que desde el Boar eh, habíamos elaborado se entrega a la Comisión y, y la Comisión digamos hace suyo este este documento y sobre él y ya con responsabilidad de la Comisión eh, los servicios de la Comisión preparan el plan de implementación ¿eh? la primera parte fue responsabilidad del Boar con soporte y advice de la comisión, el plan de implementación es justo al revés, es la comisión es responsable con, con advice por parte del, de los miembros del misión BOA. Y ya en septiembre de, del año 21 eh, se hace el lanzamiento oficial, la comunicación oficial de las misiones que lleva a los planes y a las convocatorias. La siguiente diapositiva, El objetivo de esta misión, que finalmente, tras varios nombres, es un acuerdo para el suelo, para Europa, eh, tiene que concretarse en soluciones específicas, concretas, pero con unos retos extremadamente grandes. extremadamente grandes. Y esto, lejos de amedrentarnos, lo que tiene que hacer es animarnos a ser más participativos y a ser actores importantes en la resolución de estos problemas. La siguiente, por favor. En este objetivo que tenemos y en este reto tan enorme, tenéis aquí eh, ocho puntos que van desde reducir la desertificación, buen término para un día como el de hoy, conservar el stock de carbono orgánico, parar eh, el, el sellado del suelo y promover una reutilización de los suelos urbanos, es decir, construyamos en lo posible sobre terrenos que estuvieron construidos, no nos vayamos fuera de las ciudades, recuperemos, reusemos todo lo que se pueda para no sellar más suelo, reduzcamos la polución y aumentemos la restauración, es decir, no contaminemos, paremos la contaminación a día de hoy, que con la tarea de recuperar todo lo que tenemos ya maltratado, tenemos bastante, hay que prevenir la erosión, hay que adaptar nuestros territorios a, a plantas, a, a sistemas que sean autóctonos, que sean capaces de prevenir las grandes avenidas de aguas con la erosión que llevan y otras muchas. Seamos capaces también de aumentar la biodiversidad, porque eso es una una riqueza importante. Y hay un tema que quiero particularmente eh, centrarme aquí, porque es un tema que debatimos mucho y que nos gustó mucho y que todos estábamos muy de acuerdo en el Boar y, por supuesto, en los servicios de la Comisión. Y es no traslademos nuestro problema fuera. Si para no contaminar nuestros suelos llevamos nuestros cultivos a otros territorios, a terceros países, eso será un grandísimo error que al final nos revertirá. Es decir, la huella, la huella digamos, en Europa no, no, no la traslademos a otros países. Seamos responsables de recuperar nuestros territorios y de hacer que no dejamos más huella negativa sobre nuestros suelos. Ni en Europa ni fuera de Europa. ¿Eh? Y seamos capaces de que todo esto lo hagamos juntos con y para la sociedad, que tengamos una enorme involucración de ¿no? Se ha pensado en un objetivo de 100 living labs y lighthouses, y eh, los living labs son, digamos, llevar la investigación al terreno en una determinada área Mezclar, combinar todos los actores, antes los granjeros, los investigadores, las personas que viven en el entorno, los ciudadanos, las asociaciones de agricultores, todos juntos para llevar un problema y plantear la solución sobre el terreno, nada sobre el papel, o los, los lighthouses que son eh, sitios concretos específicos donde vamos a ser capaces de desarrollar un ejemplo de buenas prácticas. ¿Me puedes pasar la siguiente? Eh, no Carmel, vamos, vamos terminando en un minutito. Sí, sí por eso, por eso ya. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Sí, no, nada, al contrario. ¿Cómo vamos a implementar estas misiones? Pues muy rápido, con un programa de investigación, con estos objetivos que os he comentado, con los living houses y con las, las houses, estos ejemplos concretos sobre el terreno para llevar a la realidad de investigación, con programas para seguir cómo va evolucionando nuestra, nuestra tierra, nuestro suelo, cómo va mejorando. ¿Eh? Soy un poco optimista, pero quiero decirlo así, y cómo vamos a comunicar con los ciudadanos. Siguiente, por favor. Esta es la escala. Ha comentado Guillermo cómo se va a hacer. Bueno, pues hay un procedimiento de definición, desarrollo y consolidación. Este es el esquema que se quiere tener hasta el año 27, ¿eh? que se van acumulando el número de Living Labs con objetivos concretos, es una de las características de las misiones, objetivos concretos y medibles, lo hemos alcanzado, no lo hemos alcanzado, hacer estos Living Labs, hacer esta house, que luego sean capaces de trabajar en conjunto ¿eh? y que puedan comparar los datos y llegar a conclusiones que sean extrapolables a todos los territorios. Siguiente, por favor. La comunicación es muy importante. Hemos prestado muchísima atención desde esta, desde esta misión. Hemos eh, salido haciendo apostolado todos en todas direcciones porque este es un objetivo a compartir. Y si no es compartido y si no es trabajado entre todos, no lo conseguiremos. Y esto no es una opción. No podemos no conseguir este objetivo. Tenemos que ser capaces de mejorar los suelos en Europa. Siguiente, por favor. Son algunos datos, algunas referencias eh, y sobre todo la última parte, esta que está en verde, es el último comunicado de la comisión, excelente, eh, donde se explica muy bien el concepto, el desarrollo, donde, donde estamos. Y es verdad que a día de hoy lo importante son las convocatorias, eh, porque es lo tangible, pero para eso nada mejor que nuestros colegas de CEDETI, que, que lo sabéis sobradamente, tenéis una puerta abierta y un enorme conocimiento de cómo actuar en esto. Creo que, que ya termino en esta diapositiva. Y solamente agradeceros vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Eh, pasamos a la siguiente oradora, que es Antidia Citores, del de miembro del board de la misión de agua y océanos. Adelante, Antidia. Hola, buenas. Voy, bueno, voy a presentar también como portavoz de Subsiders también para precisar que que en estas misiones no tan solo había científicos, pero también la, la ciudadanía y representantes de, de ONGs para construir estas misiones. Ah, lo primero también que quería es agradecerles por esta invitación también, porque las misiones, pues lo último o lo primero que tenemos que hacer es facilitar la apropiación. No solo a veces nos dicen, bueno, todo esto viene de tecnócratas en Bruselas, de los que saben y de que no comparten con nosotros. Y creo que es imprescindible decir que esto ha sido compartido, que había, que hubo también consultaciones para facilitar. Ah, habéis también hablado de Mirror Group, hubo una asamblea de los ciudadanos de los varios países, de otras empresas, entonces Toda la construcción de estas misiones, que sea océano o las otras, pues fueron como un camino en el que pues nos hemos parado en varios países cuando pudimos o en varios Zoom para también tener una retroacción ¿no? de los participantes de cada país es para tener más experiencia, pero también saber si lo que estamos, estábamos haciendo era... Bastante ambición y al mismo tiempo realista, solo para dar un contexto más amplio sobre la construcción de, de esas misiones. Bueno, yo tuve la suerte de estar con el señor Lamit en la misión dedicada al océano y fuimos trabajando durante estos tres años pues al construir esta misión. Y también quería hacer el paralela porque lo hicimos mucho dentro de nuestro grupo, de la misión con la misión espacial, es decir, la misión que, que se trata de ir a explorar las estrellas, la luna y de tener como este punto de vista de que estamos tan tratando de construir un camino, una cometa que sería, pues, un océano sano, unas aguas sanas para todos. Esto era también eh, eh, lo que animaba nuestras reuniones. Esta causa, esta facilitación de un objetivo que sea el mismo para todos y al mismo tiempo muy lejano. Construyendo este trayecto hacia esta cometa, pues nosotros tuvimos esta imagen de proteger proteger como proteger una estrella del mar fue el símbolo para mucho tiempo de nuestro trabajo esta estrella de mar porque nos fijamos en cinco patas de esta, de esta estrella de mar que fueron los cinco ejes de nuestro trabajo y de lo que queríamos también para el futuro desarrollar juntos con los ciudadanos. Y quería también, pues, precisar que este año es el año de la juventud y en la ciudadanía, pues, en particular queríamos tener este enfoque, este contacto con la juventud. Así que en esta misión, pues, tenemos muchos, no decir recursos, pero tentativas de contactar con unos grupos de europeos, de ciudadanía y también de juventud. Al mismo tiempo, pues estábamos construyendo esta reflexión sobre los cinco ejes. El primero de estos ejes, que no es muy original, pero que tiene como un matiz, es la, el conocimiento. Por supuesto que una misión dirigida en la dirección que está sobre la innovación, pues tiene como enfoque lo de saber mejor, conocer mejor, nuestro entorno, nuestro medio ambiente y a, al mismo tiempo saber mejor sobre un océano, sobre aguas que ni conocemos, aunque conocemos a, ya la luna mejor que los océanos. Así que era el primer punto de este conocimiento. Pero también lo que hemos visto con varios expertos es que el océano pues, es lejos, pero también es el lejos en el corazón de todos los europeos hay como se dice un emotional gap, emocional deficit que está pues muy presente y la gente pues más teme al océano que lo ama porque es algo muy lejos que no conoce que es sombrío y oscuro y como lo vemos en los cuentos de Júlverna a este tipo de misterio pues a veces la gente pues tiene más temor que amor para este océano. Así que también la meta no es tan solo conocer mejor, pero hacer conocer mejor y también teniendo otras herramientas que tan solo la ciencia, pero también lo que pues facilita la generación de emoción, es decir, el arte y también trabajar con las escuelas, trabajar así como la, la, con lo, lo, los pequeños, la, las próximas generaciones para compartir este amor del océano y también de uh, los ríos que, que están en nuestros países. Así que esto es el primero eje. El segundo eje, porque la resiliencia fue en el corazón de nuestras reflexiones, es la regeneración de las aguas, que sean las aguas de los ríos, las aguas del océano, y facilitar bueno, pues, soluciones para facilitar eh, una renovación completa de este océano para el 2050, para facilitar pues, un océano sano, el como se dice, y que la, tan solo la implementación de reglas que ya existen, pero también poner pues medios para que se haga, porque a veces hay reglas, pero no hay medios para facilitarlas. Es también lo innovador um, de la misión de poner estos medios para facilitar y no tan solo hacer un policy, hacer una nueva regla, pero poner los dos en un vínculo junto. Tercer punto, pues fue y está vinculado con el segundo, es, es el tema de la cero polución, de pre, prevenir lo más posible las poluciones Ya sabemos que en Europa estamos mucho en lo de facilitar la reducción de plásticos, facilitar la reducción de químicos en el, en el océano, en, el, en los ríos, ya que están como dentro de un, de un ciclo común, pues es, más allá de tener unos objetivos de reducción, pues también estudiar los impactos cócteles de los químicos, estudiar unas zonas muy específicas, tener datos para facilitar acciones y reducción eh, de estos impactos juntos, porque a veces pues se trata de los plásticos, pero no se trata de decir, pero los plásticos también son químicos. Así que es una manera eh, con una facilidad ecosistémica de tener este enlace de prevenir las poluciones. También tenemos otro reto que es la decarbonización. Quería también insistir sobre el, el tema de decarbonización, que es también el, un vínculo con la otra misión que es sobre el clima. Por dos razones. La primera razón es que el océano es el mayor contribuidor a esta regulación del clima, y esto es poco conocido. Y para nosotros era muy importante de poner un eje en relación con el clima, solo tanto para decir esto que el océano tiene un papel inmenso dentro de este de este reto. Otra precisión también. Eh, sobre el, te, el termo, el término de carbonación. Aquí no estamos tampando de hacer neutro o facilitar la, la reducción, pero también la compensación. Aquí estamos para reducir de carbonización, de carbonización de la economía, que sea en la tierra, pero también de las actividades que hay más en más en las zonas marítimas, como el transporte marítimo, como otras, como el offshore, y facilitar buenas soluciones para reducir este impacto. Y el último, después de la decarbonización, pues de todos esos ejes, y es que es muy específico también del océano, es cómo tratamos de gobernar el océano. Cuando hablamos del clima, muy a menudo hablamos de la COP. Pues no hay COP Océano. Dentro de varios días va a haber una reunión en Lisboa que se llama la UN Ocean Conference, pero no es una COP. No es un órgano de decisión internacional que trata del océano. Sí que tenemos la OEMI sobre el transporte marítimo, tenemos EMSA para la seguridad marítima a nivel europeo. día? perdona Pero que te interrumpa. Me queda un minu eh, minuto. Un minutito, vale, muy bien, sí, gracias. Todo. estaba cumpliendo sobre los cinco ejes. Entonces, pues se necesita pensar, renovar esta manera de gobernar la, el océano y hacerlo, y, y va en este tiempo con las regiones. Así que la manera de desarrollar, de implementar pues todo ejes de las visiones, de esta misión fue de decidir que haríamos proyectos que se van a llamar o que se llaman ya Lighthouses, que sean un faro en la noche para, para facilitar este el Ocean y también unas, unos ríos más sanos sin polución. Así que tienen que estar atentos de estos faros, de estos lighthouses que están lanzando la Comisión Europea para participar dentro de consorcio y, y pues estar partes vosotros también de la solución de esta misión. Porque la misión no es tan solo algo lanzado para la Comisión Europea, sino que es un proyecto común. Gracias. Muchas gracias, Antidia. Y, y perdonad todos que os estamos eh, agobiando con el tiempo, que claro, tenéis todos muchísimo que contar. Eh, pasamos a la última oradora en el panel de misiones, que es María Luisa Revilla, National Contact Point del CDETI, que nos va a contar sobre la misión de las ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Eh, adelante, María Luisa. De acuerdo, voy a compartir pantalla. Perfecto. Dime si se ve bien. ¿Lo veis bien? Sí, sí perfectamente. Y me oís también bien, ¿verdad? También, muy bien. Venga, perfecto. Pues nada, eh, os voy a explicar la, la misión de Ciudades, otra de las grandes misiones que ha sacado como novedad eh, el horizonte Europa. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha quedado claro durante todas las presentaciones, tanto la de Guillermo al principio como la de mis compañeros anteriores, es pues, los objetivos de, esta, de estas misiones, ¿no? Y uno de ellos era fundamental. Eh, que era el acercar la investigación, desarrollo e innovación a la ciudadanía, a la sociedad. Bueno, pues un poco, eh, ¿por qué una misión en, en, el, en el área de ciudades? Pues eh, muy claro, en principio porque un 75% de la población europea vive en las ciudades y este porcentaje se va a ir incrementando cada vez más, porque las ciudades consumen un 65% de la energía, del consumo energético, porque contribuyen un 70% o más las emisiones de CO2 a nivel mundial, porque hay muchísimas acciones que se pueden hacer en un ámbito urbano, a nivel de las ciudades, que favorezcan también luego la vida, la salud eh, de los ciudadanos. Eh, hablamos de una mayor calidad del aire, una menor polución, menor congestión, eh, mejora de la salud y, de, y, de la, y la calidad de vida de las ciudades, de los, de los ciudadanos. Y es un área muy concreta y muy... Muy fácil de implementar soluciones, bueno, fácil, entre comillas, pero con una aplicación muy fácil de cara a la ciudadanía, de implementar también lo que son los objetivos del European Green Deal y que la sociedad perciba cómo las inversiones y los gastos que la Comisión hace relacionados con la investigación, desarrollo e innovación llegan al día a día, ¿no? Y podemos percatarnos de esas, de esas ventajas y de esos beneficios. Y por eso, una misión en este, en este ámbito. ¿Cuál es el objetivo principal de esta misión? Dos, muy claros. Llegar a tener cien ciudades climáticamente neutras inteligentes para el 2030, por y para la sociedad. Y luego, que estas ciudades sirvan de hubs de innovación, hubs de, in de experimentación, para que otras ciudades también puedan seguir la misma senda, puedan replicar y escalar soluciones y llegar a ser climáticamente neutral pensando en una fecha más posterior, 2035, 2040 incluso 2050. Uno de los grandes hitos fue el lanzamiento de esta, de esta misión en septiembre del año pasado. La Comisión lanzó esta misión, 100 ciudades climáticamente neutras, por y para la ciudadanía, para el 2030. Sacó y publicó un plan de implementación. Este plan de implementación es la hoja de ruta que la Comisión, junto con otros stakeholders, junto con el Mission Board, eh, ha, puesto, eh, ha puesto a disposición para poder llegar a tener sus objetivos para el 2030. Por tanto, este documento es de obligado, cumplimiento, cumplimiento, de obligado lectura si queremos estar más informados acerca de cuáles son los objetivos y, y los pasos que vamos a hacer de aquí al 2030 para llegar a tenerlos ¿no? y, a, y, a, y a poder decir que todo ha sido un éxito. Recientemente, a finales del año pasado, la comisión lo que puso en marcha es una convocatoria de expresión e interés para seleccionar aquellas ciudades que tenían ya un compromiso firme y un compromiso y estaban dispuestas a poder ser parte de esta misión y llegar a esa neutralidad climática para el 2030. Eh, se puso en marcha en noviembre del año pasado y en abril de este año, 2022, 28, perdona, en abril de este año, 2022, eh, ya tenemos la resolución. Ya tenemos unas 100 ciudades elegidas que en principio son ciudades que están comprometidas a llegar y alcanzar esa neutralidad climática para el 2030. Son ciudades que tienen ya hojas de ruta preparadas tanto en cuanto a plan de inversiones, plan de financiación, están en ese proceso de desarrollo de esas hojas de ruta. Se han, se han aprobado 100 ciudades de, dentro de lo que son los estados miembros, 27 estados miembros, y se han seleccionado otras 12 ciudades más dentro de lo que son los países asociados. Y dentro de las ciudades españolas tenemos a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vitoria, Valladolid y Zaragoza. Siete ciudades que forman parte de esta misión eh, Horizonte Europa. Aquí tenéis un poco el mapa de todas las ciudades que se han eh, elegido a nivel europeo, y lo que sí que ha tenido claro la Comisión es que hay una cobertura geográfica lo más, lo más amplia posible. Es decir, hay ciudades de todos los países de la Unión Europea, incluso también de países asociados. Dentro de los elementos principales de esta misión, que están recogidos en el plan de implementación, yo voy a hablar, hay unos siete que son los más destacados, yo a hablar de tres de ellos. Los contratos de ciudades por el clima, la plataforma de las misiones y las actividades de investigación y de desarrollo. Dentro de lo que es el contrato de ciudades por el clima es un eje vertebrador, es un eje fundamental. Este contrato es un acuerdo que va a tener una, la, la, la ciudadanía y en este caso va a ser firmado por los alcaldes de los municipios que están comprometidos con estos objetivos de la misión y en el que de alguna forma se comprometen no solamente ante Europa, ante las demás ciudades a nivel nacional, sino también con la ciudadanía de los municipios donde es que están, eh, a los que afectan, de que van a hacer ese esfuerzo por hacer esa hoja de ruta y por poner todos los esfuerzos, tanto financieros como humanos, para llegar a esos objetivos para el 2030. Estos planes o estos contratos que se van a hacer, van a ser hechos a medida de las necesidades de cada ciudad. Para eso va a ser importantísimo que sean co-creados con la ciudadanía, con las autoridades regionales y con todos los agentes que participan dentro de una ciudad, bien sea agentes privados, bien sean agentes públicos y de todos los sectores involucrados en lo que es el ámbito urbano. Es importante también que esto supone un compromiso político ante la Comisión Europea, las, la, la, las regiones y las comunidades autónomas a nivel nacional, por ejemplo, y con los ciudadanos. Es importante el enfoque holístico, no estamos hablando de un aspecto solamente de energía, o de movilidad, o de circularidad, o de medio ambiente. Es un aspecto, A nivel de ciudades se engloban muchísimos aspectos, es muy transversal y aquí implica muchísimos agentes también. Y por supuesto es un, es una, es un documento que es clave, y que se va a firmar eh, por los, eh, eh, eh, vamos, los, mayors, los mayors de cada ciudad, no me sale la palabra en español, con el testigo de la comisión y con otras autoridades públicas, nacionales y regionales. Otro de los elementos fundamentales es la plataforma de las misiones. Esto viene de un proyecto aprobado en la última convocatoria del Horizonte 2020, en la convocatoria del Deal, eh, en el que se aprobó el proyecto de Zero Cities, que se constituye como una plataforma, la plataforma de las misiones. Esta plataforma es como una ventanilla única donde las ciudades que han sido seleccionadas y las que poco han sido seleccionadas también podrán acudir a esta ventanilla única para recibir servicios. Servicios técnicos, regulatorios, financieros, socioeconómicos, de innovación social, de asistencia, con el objeto de facilitar a estas ciudades eh, los objetivos de llegar a esta neutralidad climática para el 2030. ¿De acuerdo? En una primera fase, esta misión va a enfocar todos sus recursos, o los recursos que hasta ahora tiene, a lo que son estas 100 ciudades elegidas en este proceso de convocatoria de expresión de interés. Pero está previsto que esta plataforma reciba más financiación por parte de la Comisión Europea para que pueda dar también servicios, otros servicios, a otras ciudades se han quedado eh, sin poder ser aprobadas en este primer eh, proceso de selección, u otras ciudades que también tienen su deseo en estos años de querer llegar a esa neutralidad climática, si no es para el 2030, para el 2035. Esta eh, plataforma es fundamental, va a ser también vertebrador, ¿para qué? Para dar esa asistencia técnica a estas ciudades, ayudarles a hacer los contratos de clima por ciudad, ayudarles a hacer los planes de inversión y los planes de financiación. Y también esta, esta plataforma sacará... Eh, pilotos de demostración, de investigación y desarrollo específicos, en principio abierto a todo tipo de ciudades, también para apoyar un poco eh, de proyectos o necesidades que las ciudades vayan teniendo en ese camino hacia la vitalidad climática. Otro de los grandes eh, ejes importantes de esta misión, por supuesto, es el contenido de investigación y desarrollo. Este contenido de investigación y desarrollo va a venir a través de los programas de trabajo específicos de las misiones. Hay unos programas de trabajo específicos de la misión, que fue publicado el 15 de diciembre del año pasado, y que se haya actualizado el 10 de mayo de este año, con una serie de topics en todas las misiones, pues también en la misión de ciudades. Y Lo que quiere la comisión con estas actividades de más eso es mejorar la capacidad, el showcases, el, el que haya pilotos de demostración donde integremos distintas soluciones en un área o varias áreas conjuntas y que sirvan de base también y de referencia para ir implementando estas soluciones en las demás ciudades. Va a haber complementariedad y sinergias entre las misiones también, en algunos casos, y también con otros partenariados de otras partes del clúster 5 eh, y de otros clústeres de Horizonte Europa. Tenemos para el periodo de 2021-2023 un, aproximadamente unos 350 millones de euros para estas acciones. En esta slide, slide vais a ver lo que ahora mismo ha salido en el programa de trabajo 21 y 22. Muchas de esas acciones ya están cerradas, cerraron el 26 de abril, ahora mismo hay una abierta que cierra el 6 de septiembre, a que os invitamos a que podáis participar. Más información de este tópico en concreto, que es relacionado con los temas de movilidad urbana, una movilidad urbana que sea inclusiva, que sea segura, que sea eh, disponible y sostenible en el tiempo. Más información sobre este tópico lo podéis encontrar en un info day que tuvimos justo ayer, el día 16 de junio, organizado por el CDT junto con la FECI, donde hablamos de todos los topics que salen en la convocatoria del 2022. Como veis, los topics que salen en este programa de trabajo son mucho Innovation Action, son proyectos de demostración grandes proyectos de integración en muchos casos, algunos, algunos enfocados, eh, por ejemplo, a temas de movilidad sostenible, a transporte público, a los positiferes de district o distritos de energía positivas y limpios. Y ahora mismo estamos trabajando también de cara al programa de trabajo siguiente, del programa de trabajo 2022 y, perdón, 2023, donde empezamos a ver también topics en los que se buscan sinergias por ejemplo, entre la visión de ciudades y los partenariados de movilidad, el de tuseros y el de eh, movilidad conectada, o también sinergias entre varias misiones. Por ejemplo, hay un top que se previsto que se haga para el 2023, que sea entre la misión de clima y la misión de ciudad. Por lo tanto, se avanza también en estos grandes proyectos de demostración, eh, innovation actions, eh, no solamente en un área focalizada mejor dentro de lo que es el ámbito urbano, movilidad, energía, renaturalización de las soluciones, o de buscar soluciones eh, que busquen la resiliencia de las ciudades, sino también a veces buscando sinergias con otros partenariados o con otras ciudades. Y de ahí mi última slide, que es, es el tema de que, por supuesto, hay un programa de trabajo específico para las misiones, eso es claro, y ahí, ahí vamos a encontrar las mejores oportunidades para el tema de las ciudades, pero sin embargo no podemos descuidar otras partes del programa de Horizonte Europa, donde hay temas muy relacionados también con el ámbito urbano. En el Cluster 5, por ejemplo, en el Destination 4, está todo lo que tiene que ver con el partenariado Bill for People, cuyo foco es todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética en los edificios y en su entorno, no solamente es el edificio en sí, sino todo lo que son las infraestructuras, con las que se relacionan a estos edificios, por tanto buscando una eficiencia energética en un conjunto más allá de lo que es el edificio en sí. Hablamos también de que en el Destination 5, eh, perdón, en el Cluster 5, en el Destination 5 y en el Destination 6 vamos a encontrar partenariados específicos relacionados con la movilidad, en temas de transporte por carretera, que sean servicios, también en movilidad autónoma, cooperativa y conectada, por tanto también de alguna forma todas esas soluciones las podemos implementar luego en las ciudades. Hay también un partenariado COFAN dedicado específicamente a temas de... Eh, eh, retos urbanos, en los que se incluye también todo el tema de la red actualización temas de la energía y temas también de la movilidad. Por tanto, ahí vamos a encontrar también oportunidades que de alguna forma, de forma más parcial, encajen también en lo que es el, el, el objetivo, este de llegar a tener una misión neutra climáticamente para el 2030. Y luego también comentaros pues, que eh, aportando y contribuyendo también a la misión de ciudades están lo que son las KIC, Knowledge and Innovation Communities, dentro de lo que es el, el EIT tanto la kit de clima, como la eh, eh, kit de eh, energía, como la de movilidad. Por lo tanto, también ahí podremos encontrar oportunidades para demostrar y para financiar grandes proyectos de demostrar. Por mi parte, lo último comentaros es que a nivel nacional se están creando una serie de redes nacionales importantes. Hay algunos países ya abanderados en este tema, entre ellos España, además de Austria, además de Grecia, además de, Suiza, de, de Suecia. A nivel nacional tenemos la Comunidad de Transformación de Ciudades, que es el Grupo Espejo de la Visión de Ciudades. Es un grupo de colaboración donde está el sector privado, está el sector público, está la academia y están también organizaciones eh, civiles, trabajando en cómo tiene que ser la transformación de las ciudades españolas hacia esa neutralidad climática para el 2030. Aquí os he puesto el enlace a esta comunidad en la que, eh, por supuesto, Pamplona, a nivel de lo que es la comunidad de Navarra, también está participando en la misma, como una ciudad también muy interesada en la neutralidad climática, también con proyectos anteriores eh, eh, en el horizonte de Europa relacionados con los proyectos faros de, de Smart Cities, y en el que también está abierto a cualquier otra ciudad, no solamente a las grandes, sino también ciudades de menor tamaño que también tengan objetivos de llegar a la neutralidad climática para 2030 o más tarde y por mi parte nada más aquí os pongo muchos enlaces de eventos que ha habido a nivel europeo eventos también de, de CEDETI a nivel nacional eh, tanto para información sobre las convocatorias de más de más como también cómo preparar buenas propuestas os dejo también aquí la página del Horizonte Europa la oficial a nivel nacional y también el Twitter tanto de los temas de movilidad como de energía dentro del Horizonte Europa y para cualquier consulta por pues, estos topes específicos pues tanto mi compañero Julio dorado como yo pues encantados de poder eh, ayudaros en lo que sea, en cualquier tema eh, tanto de los topis como también de un poco del concepto general de esta misión Muchas Muchísimas gracias, gracias María Luisa Muy bien Cuántas informaciones todos eh, Bueno, vamos a cerrar el webinar de eh, desafortunadamente no, no ha quedado tiempo para las preguntas así que os contestaremos por email podéis enviarnos más si queréis y va a cerrar el webinar eh, Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior de Navarra. Muy bien, pues muchísimas gracias Beatriz. Eh, muchas gracias a todas las personas que se encuentran hoy aquí con nosotros, que, que han decidido seguir eh, pues una vez más en los eh, foros permanentes de encuentro. Eh, esta iniciativa que organizamos desde la delegación de Bruselas y que está marcada dentro de, de la Dirección General de Acción Exterior en en consonancia con el Plan de Acción Exterior del 2024. Pues tenemos como objetivo tener más Europa en Navarra y dar a conocer las oportunidades que, eh, pues que tienen todos eh, los agentes navarros, y una de ellas eh, es este Foro de Encuentro, que hemos tenido ocasión de conocer las misiones. La directora general de Innovación, Avulsanet eh, Martínez, ha he hecho referencia al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2025, que ya estará. Eh, dentro de poco disponible cuando se apruebe por Parlamento y que se contemplan en el mismo una serie de medidas para incentivar o para ayudar la participación en proyectos de más de masi y especialmente también en, en proyectos de ámbito europeo. Como ha, recomendado, como ha recordado Guillermo Álvarez eh, de CEDETI, que eh, es eh, compañero en el grupo de trabajo de, de seguimiento del Comité Estratégico de Implementación de Horizonte Europa, en el cual ambos participamos. El tema misiones no se financia únicamente por Horizonte Europa, sino que hay una serie de mecanismos, más allá de lo que es Horizonte de Europa, del, del marco financiero plurianual del 2027 que va a disponer financiación para eh, que las misiones se, sean llevadas a cabo. Y, por lo tanto, no tenemos que perder de vista estas oportunidades que, eh, que disponen, pues, en nuestro caso, la sociedad navarra con los agentes de conocimiento, los departamentos de gobierno, empresas o clusters o asociaciones para eh, para concurrir a estas convocatorias de competencia competitiva. Desde la dirección de acción exterior disponemos de la oficina de proyectos europeos para ayudar a los agentes de, de los diferentes departamentos de gobierno de Navarra y también esa comunidad de Navarra in Europe, esa comunidad de gestores, de personas gestoras de proyectos europeos en los cuales podéis encontrar pues eso, eh, personas que os dedicáis a la gestión de, de proyectos europeos con las que podéis compartir tanto información como eh, compartir consorcios o formar esos consorcios en Navarra potentes para luego aspirar a la financiación internacional. Hemos escuchado también a Johannes de la Clima, que nos, que nos ha explicado eh, pues, la visión de la al cambio climático, en la cual estamos muy contentos porque en Navarra ya formamos parte de la misma hemos sido seleccionados como una de las 118 regiones y ciudades que van a formar parte de la misión de adaptación al clima y por lo tanto los compañeros tanto de la EFNADAPTA como de Medio Ambiente como distintos departamentos de Gobierno de Navarra estamos en esa posición pues, ya eh, de privilegio de adelantar porque ya nos han seleccionado y por lo tanto es una misión que encaja dentro de nuestra política tanto de la Navarra Green eh, como sus eh, pues, estrategias de alineamiento de las políticas regionales con las políticas europeas como en este caso la transición al cambio climático que depende del Pacto Verde Europeo y, por lo tanto, ese trabajo de alineamiento que hacemos desde la Dirección de la Acción Exterior pues también da sus resultados, como vemos, por ejemplo, en, esta, en este hecho concreto. Hemos tenido ocasión también de estar con Carmen Vela, de la que hemos aprendido pues, cómo han ido configurando, en este caso, la misión SOI. Antilla y Luisa también, eh, ambas ponentes de Océanos y eh, Ciudades, también ha comentado Luisa. Que, que efectivamente el Pamplona, el integración de Pamplona, es bastante activo y también eh, en, en este tema de sitios, de, de, de las misiones de ciudades. Y por lo tanto de Navarra pues, participamos activamente en, en, esta, eh, bueno, en conseguir que cada vez haya más agentes navarros participando de los de europeos, en este caso en el tema de misiones. Y por último, desafortunadamente, pues tenemos que contar con la misión cáncer, con Joana Drake, por un inconveniente de última hora, por un tema de enfermedad, de último momento, pero eh, intentaremos realizar pues, uno específico sobre revisión cáncer, ya que también es bastante importante para aquí, para Navarra, para nuestros agentes y también para el gobierno de Navarra. Y, y trabajaremos pues, para eh, organizar este tipo de, de formaciones y también de, de seminarios informativos sobre este tema que recordemos. Hay ahora mismo cinco convocatorias abiertas con deadline 7 de septiembre y por lo tanto los agentes nálaros eh, interesados en la misión cáncer pueden ya solicitar esa, eh, esa financiación y esas ayudas en las diferentes misiones. Bueno, ahora no me gustaría finalizar sin recordar que desde la edición de la acción exterior ya se pues acabó el plan de acción exterior. Esta es una de las medidas. La oficina de proyectos europeos a través de GiroPair también eh, tenemos esos sistemas de información, eventos formativos. Y una convocatoria de ayudas nueva en Navarra, que es para la contratación de gestores de proyectos europeos. Las empresas pueden solicitarla y, por lo tanto, eh, lo que financiaría es la incorporación a los equipos de personas que se dediquen a la gestión de proyectos europeos. Esto es una novedad que hasta ahora no existía esta convocatoria y que podéis eh, solicitarla eh, a un un plazo eh, para realizar esa solicitud. No me extiendo mucho más. Agradecer a los ponentes, a las personas que habéis participado. Quedarán eh, el vídeo grabado y también las presentaciones que les pondréis cuando finalice esta jornada y nos vemos en el siguiente foro permanente de encuentro, que recuerdo será el 24 de junio, si no me equivoco ya será el último foro, o se hace verano y trataríamos el Innovation Fund, que es eh, un mecanismo para acometer proyectos de descarbonización y de implementación de tecnologías para, la, eh, para la, eh, el fin de la dependencia de los recursos de, de, de, de materiales no renovables. Muchas gracias por la atención, es que en mi y que tengas todos un, un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.